Welcome, I read the air. Welcome to the desacato versos y rat para rato denso y sin aparatos unos lavando plata y otros lavando platos patos y en la nube en nosotros tienen nuestros datos hay pupilas pilas mundo de quimeras donde pocos son sensatos ato sica a mi mente por sustancias consumidas con mis gatos mientras los del mandato jodidos nos tienen desde hace rato ratones que salen de cualquier malla por acá no salgas con raras y solo y fallas este cruza fronteras sin sonar en radios ni salir en sus pantallas gente con más secretos que las ruinas de los mayas Toballas solo se tiran en playas internas guerras espirituales y esto va para los que en ocasiones no se hallan Ey, y no dejan de intentar por más que existan mil fallas no paramos hasta que dejemos de respirar aguante para la vida y igual que lo vuelve a intentar igual que lo vuelve a intentar como yo. Ya no sé cuántas veces me he perdido Encontrarme de nuevo es lo único que pido Buscan ser un icono del rap con rivales imaginarios Ya he visto varios como quedan en el olvido Después de ser leyendas aunque no comprendas Esto tiene sentido al menos para mí Estar vivo ya es motivo de estar agradecido con la vida Si no sea nada parecido a lo que quise de pequeño sin saberlo Esto se ha vuelto más que un hobby homie no lo vi por money es un sueño que haré realidad No importan las caídas, habrá cavidad pa' uno más si hay empeño, pero la cago si lo amigo empeño Para parchar y no para perchar a mi seño Mi vieja que me enseñó que no todo es como uno quiere Pero me tocó la mama que quiero Y ese fue mi premio Andar con mi gremio mi Ese fue mi premio fue mi Rap Raptele 720 Records que por el aire se esparce Creamos piezas exquisitas mientras otros se adormecen No hizo falta nómina y con base hacemos que estopece Los envidiosos solo hablan, nunca lograrán que me tropiece Así que atento, juego en cualquier posición Sin importar el juego Somos como un cuchillo de carnicero en tu horta no hacer participe de esto, ahora dicen que esto es rosca Haters sobran cuando alardean mucho, pero solo roncan Son latas que pateamos mientras estructuramos las bombas A cada uno le damos lo que le toca 720 recorran del héroe de la mota.